Bueno, pues gracias por, gracias por venir, gracias por, por recibirme. Yo soy, soy Arturo Boyga, soy una de las personas del, del equipo de Aprendiendo a Cuidar. Y hoy vamos a venir más, pero como al final se fue reduciendo el grupo y demás, pues decidimos venir menos y que para ustedes, pues, eh, pues lo menos costoso posible. Bueno, pues eh, conociéndonos un poquito más. Eh, comentarles que esto que les traemos de me cuido, te cuido, cuidamos, es un proyecto específico del Ayuntamiento de Telde que nos ha pedido como ciudad que quieren hacer un proyecto piloto a ver cómo podemos llevar esto a generar cultura desde, desde todo un municipio. ¿no? Y la verdad que es un reto muy importante, o sea que estamos hablando más, o sea, ya pasamos de la teoría a la, a la práctica también. ¿no? Entonces esto que estamos haciendo hoy es parte de, de la explicación de llevar a tierra eh, lo que estamos hablando todos de la necesidad de, de cuidado eh, ¿se ve un poco borroso? si sí, por lo que sea ahora eh, plantaremos también unos, unos acuerdos de convivencia que si les sirven para sus grupos pues para eso, para eso es de hecho todo lo que traemos hoy si les sirve solo tienen que pedirlo ¿vale? Entonces la presentación se la pasaremos, estamos grabando todo y, y ese es un poquito el sentido del proyecto, generar herramientas que puedan, que puedan servir para, para generar futuro. Y eh, el punto uno sería la, el autocuidado, ¿no? que nos analicemos cómo estemos y, y, y gestionemos el, el estar lo, lo mejor posible. Eh, ver, igual me puedo poner aquí, ¿verdad? Sí, vale, porque sí creo que el, el pasador va a ir mejor. Vale, lo único... Me va a de lo que pone. Vale, eh, respeto a uno mismo, por supuesto, muchas veces en el día a día no somos, no somos conscientes de cuándo estamos pasando nuestros propios límites. Y eh, nos vamos metiendo en la incomodidad, metiendo en la incomodidad y ya te lo comentaba la compañera, ¿no? o sea, de grupos que me voy, de lo incómodo que me siento, y ahí empieza el me cuido. O sea, cuidarse es el, el factor uno, y a veces nos sacrificamos y no nos respetamos a, a nosotros mismos. ¿no? Eh, si me ven que hablo en femenino ¿no? es porque lo voy a hacer en términos de personas, ¿no? entonces hablamos de nosotras las personas y así equilibramos un poquito la, la balanza también en el, en el lenguaje. Eh, estar con comodidad, con comodidad y cuando no estoy cómodo lo, o cómoda lo, lo digo. ¿no? Ya ven que yo mismo en el lenguaje a veces me atropello, esto es un proceso de aprendizaje yo no vengo sabido aquí <ríe> del caso ¿Eh? pues, pasador no va muy igual igual Laura si, si, si me pasas por favor. normalmente en las, en las dinámicas solemos usar tres señales sobre todo la típica de pedir la palabra pedir la palabra urgente cuando tengo algo que es, que es imperioso y pedir cuidado ¿Vale? entonces esta, esta señal viene a ser eh, la de la paloma de la paz, entonces pido cuidado y cuando alguien pide cuidado hacemos una dinámica que es el resto de gente cuando lo ve hace lo mismo hagan ustedes también esto entonces qué pasa cuando todo el mundo hace esto o sea el, el, la dinámica consiste en alguien pide cuidado todo el mundo replica y lo que estaba pasando que genera la incomodidad se para entonces volvemos a recuperar la comodidad del grupo preguntamos a esa persona qué es lo que necesita y otra vez trabajamos desde el cuidado. Imagínense en reuniones, en situaciones así, sin decir nada, alguien hace así, repiten, ¿Sí? ¿Vale? separa, separa todo, ¿qué necesitas? Y retomamos el gusto. Entonces, pues, es una dinámica que es muy sencillita, por ejemplo, para hacer con, con niños y niñas es, está, está muy bien y, y bueno, pues es tremendamente práctico. Eh, vale, eso, el turno de palabra pasa. El turno urgente, lo que hemos dicho, y la de, la de necesito de cuidado. ¿no? ¿Sí, vale, hablábamos antes de la incomodidad. O sea, el, lenguaje, el cuerpo muchas veces nos habla y ni siquiera somos conscientes de que el cuerpo sabe mucho más de lo que nosotros sabemos. ¿no? Entonces ahí, cuando empieza la incomodidad, eh, pueden pasar dos cosas. O es que es el momento de empezar a poner límites o de ampliar la personalidad. De, de, de crecer yo como, como persona, entonces como, como aprendizaje de hoy sí me gustaría trasladar no, hace, es eso aprender a escucharse a, a ustedes, ¿no? aprender a escucharse en cualquier momento del día y en cualquier situación, aprender a, a respetarse y a plantear y pues, yo aquí tengo que poner un límite, otra cosa es cómo se ponen los límites claro, pero bueno, poco a poco eh, poner límites desgraciadamente muchas veces toca el ego de la otra persona, entonces puede generar un daño que siempre queremos minimizar, pero hay que entender que si yo a una persona le digo mira se te ha caído este papel se puede sentir muy ofendida. Yo he puesto un límite, he puesto un límite desde la legalidad, del respeto al medio ambiente, del respeto a mí mismo, del cuidado de la, de la sociedad, pero la otra persona se ha sentido ofendida. Entonces tenemos que entender que hay veces que poner los límites no va a gustar. Entonces es algo con lo que hay que con jugar. Que que ¿no? Y aquí viene la siguiente parte, cuidar el no cuidado. No voy a decir nada para no, hacer mal, para no hacer daño y entonces me salto y me cuido. O sea, yo me sacrifico para no generar un daño por decir lo que me incomoda. Entonces, como ven, es una balanza que no es fácil de gestionar en una, en una sociedad que no tiene ninguna cultura de esto. Y uno de los grandes retos de aprender a cuidar es, con gente que estamos en sintonía, empezar a hablar el mismo lenguaje y empezar a, a, a entender que eh, yo tengo que estar dispuesto a que ustedes me den feedback y me dicen, Arturo, no me ha gustado eso que he has dicho. ¿Por qué? Que necesitan un idiota. Y, y hablarlo, dialogar, negociar y demostrarlo. ¿vale? Ya ven que eh, creo que comentabas tú antes de la importancia de empezar desde, de, de, desde una misma, ¿no? Vale, seguimos. Pues el, el autocuidado primero, seguimos. El, el cuidado del grupo, ¿no? el respeto al grupo, que el grupo esté cómodo, hablar en primera persona, ya entramos con la comunicación no violenta. La atención plena, los móviles, hoy en día los móviles han reducido nuestra capacidad de concentración a 6 minutos. A los 6 minutos ya estamos mirando el WhatsApp o el ¿no? Facebook. Entonces, es importante en un taller de, de una horita que tengamos los, o intentemos tener los móviles apagados y intentar prestar eh, atención, ¿no? como respeto a, a todo el grupo. Sí, puede, puede pasar que esto es una chapa, yo estoy cansado o lo que sea y me dé una calzadita. ¿no? También puede pasar. Eh, respetar la diversidad. ¿no? Nos pasa mucho en los grupos que siempre hablan las mismas personas. Entonces... En este caso, porque, o sea, mucho soy yo, ¿no? pero, bueno, es algo que veníamos, veníamos consensuar, pero en las, en las asambleas, ¿no? normalmente las voces siempre son, son las mismas, siempre son, demasiadas veces son voces masculinas y nos gusta utilizar muchísimo el juicio, ¿no? no porque tú eres, no porque tú, ¿no? en vez de hablar del, del uno mismo, ¿no? o sea, lo que yo necesito, lo que yo siento, lo que yo pido, y aquí sí les diría, Adentrense en la comunicación no violenta, que es una de las herramientas que para nosotros es magia. Porque la verdad es que, que es fundamentalmente ¿Sí? ¿Por qué la que, eso? Que, que yo diga lo que, usted, pues, o sea, por ejemplo, ahora eh, pues vas a hacer un comentario y en vez de decir, no, porque el otro día no sé quién me hizo no sé cuánto. Pues, vale, pues, en vez de trasladarlo, tú Laura has hecho no sé qué. Mira, pues ha pasado esto, un hecho objetivo, que al que no le pongo juicio, y yo me he sentido de esta forma, y tengo esta necesidad y pido esto, o sea, esto es hablar en primera persona, o es sea, identificar unos hechos que son objetivos, esta pared es blanca, no vamos a discutir eso, ¿verdad? Y a mí que esta pared me sea blanca, pues me refleja mucho el sol y me incomoda, ¿vale? Eso es lo que ella siente, y hay una cosa que es... Es ley, ¿no? Y lo que, es lo que sentimos. Otra cosa es que lo que sentimos venga de un pensamiento ¿sí? que sea genuino, ¿no? Pero el hecho y el, y el sentimiento son dos verdades que están ahí, ¿no? Lo que yo siento es una verdad y, lo, y el hecho que podemos hacer el objetivo, la pared blanca, es otra verdad. Y es el pensamiento el que nos toca a todos, ¿sí? Por eso, otra cosa que no, que no tenemos cultura de aprender a pensar de una forma saludable y no tóxica, la culpa. ¿no? Ah, eso, eso no, no ayuda en nada, no es saludable. Y sin embargo la tenemos muy metida. Por poner un ejemplo, solo ahí ya habría otra, otra conferencia. Vale, entonces, pedirles un poquito que se dejen llevar. Realmente, eh, esta va a ser una charla de presentación, o sea que no va a, ser muy, no va a haber dinámicas, pero, pero bueno, pues, tengan tenga confianza. Y por último, eh... Una actitud positiva, creativa y de, y de aprendizaje. ¿Está bien? Vale, eh, ¿Cómo se constituye Aprendiendo a Cuidar? Realmente nosotros estamos hablando que esto es una actitud de vida. ¿no? Y me van a oír decir a lo largo de la presentación que esto es, o sea, empezamos hoy y esto es para toda la vida. La gente que nos hemos metido en esto de Aprendiendo a Cuidar, estamos en un autoanálisis continuo, de cómo puedo hacer para hacerlo mejor, ¿no? para minimizar el daño que tenía. Eh, lo hemos constituido como, como una ONG, sin, sin ninguna vinculación, ni política ni religiosa, ni credo. O sea, nuestra intención es sumar a todo el que esté en la misma actitud de, de, de, de sumar, y sobre todo eh, intentar aprender de lo que ya se hace para generar, para aportar soluciones y de Y abierta a cualquier persona, entidad que quiera, que quiera colaborar. Ahora veremos lo en Vale, eh, ¿quiénes somos? Vale, ahora eh, Hay un grupo cero que son, somos las, la gente que estamos cuidando del, del proceso. Eh, fíjense, esto es un poquito raro, no suele haber normalmente. O sea, nosotros tenemos una gente que cuida, que nosotros estamos nosotros, que entre nosotros estemos bien, que personalmente estemos bien, poderle trasladar nuestros problemas, nuestras dudas ¿verdad? y que exista un equilibrio en la gente que somos el, el motor de todo esto. Eh, luego hay un grupo de apoyo y aprendizaje que es una, una red de expertos que evalúan lo que estamos haciendo y ven si sí, desde la perspectiva de la psicología, de la sanidad, de la economía, tiene, tiene cabida. Luego hay unas, unas personas embajadoras y luego hay una una alianza que esto, a esto se puede sumar cualquiera en cualquier momento de forma individual. ¿no? Vale. Entonces, el grupo de cuidado está compuesto por gente de educación, de comunicación, de salud, de derecho, de conocimiento, de cultura, de ONGs, de, de la administración. Es un grupo muy diverso y son unas 30 personas por las que pasamos todo para que para que esto que tiene encaje en, en, en el conocimiento que hay de distintas Vale lo estábamos diciendo antes en las, en las presentaciones, ¿no? el, el cambio empieza en, en uno mismo. ¿no? Si, si, de de siente, ¿no? si quieres cambiar a alguien, cambia a tú. Esa es la regla, la regla de hoy. Y eh, en el contexto de la palma renovable, siguiente, eh, cuidarte tú implica que vas a poder cuidar el planeta. Si tú no te cuidas, difícilmente vas a cuidar el planeta. Yo vengo de 20 años dedicado a la concienciación sobre el cuidado de la naturaleza y ahora me vengo a dar cuenta que cómo la, la gente va a cuidar la naturaleza si no se sabe cuidar a sí misma o las relaciones que tiene. Imposible. Esto, eso está muy lejos de, de, de, de, de gente que en casa se está violentando todo el rato, con la palabra. Pero se está violentando. Vale, eh, esta pasada hasta que estén los cuatro, entonces nosotros partimos de, de, una, de una filosofía que no sé si conocerán este gráfico, pero está en poner en sintonía lo que amas, eh, lo que eres bueno, bueno, eh, por lo que te pueden pagar y lo que necesitas, ¿no? Y llévalo hasta que aquí aparezca una palabra, es lo que los japoneses conocen como el ikigai, y es armonizar los, los cuatro elementos para que estés en el equilibrio de estas, tres, estas cuatro patas, ¿no? Y poner en funcionamiento la pasión, la misión, la vocación y la, y la profesión. No me voy a entretener aquí, pero bueno, muchas veces pasa que estás metido en una administración, eres bueno haciendo lo que haces, te pagan por ello, te gusta lo que haces, pero no aportas nada. Entonces te da una sensación de vacío. Antes hablabas pues estabas en ingeniera, en una empresa de coche reconocía, te pagaban bien, tal, se, se cumplía todo y dice, pero qué estoy atortando? Entonces, pues esta es una de las formas de aprender a cuidarnos, o sea, de empezar a darle sentido a lo que hacemos, como igual, a la parte económica, muchas veces quitarle, quitarle peso, ¿no? Entonces, nos centramos en, en tener, tener el viaje más largo, el más viaje, eh, viajar más, y resulta que en un sitio como La Palma, ahora, Vale. ¿Qué pasaría en el mundo si aprendiésemos a cuidar más y mejor? ¿no? O sea, piensen por un momento si todas las personas se metiesen en esa dinámica de, de cuidar al, al resto. ¿no? no solo de respetar los límites, sino pensar en qué necesita para cuidar, Que va más allá de respetar el límite. Vale, entonces, eh, retos, hay retos que son no sé cómo, ¿no? eh, si algo tiene el ser humano es capacidad de colaborar. A, a respecto otros, a otros organismos. ¿no? Es una colaboración planetaria. Eh, pero esa, esa capacidad también le da la mayor capacidad de protección del planeta y sus habitantes que hay conocida en la historia del planeta, pero también la mayor capacidad de que... De de todo. Y bueno, pues este gráfico lo habrán visto muchas veces, ¿no? la lucha del, del ego frente al eco, ¿no? y Lo aprender a cuidar su violencia. Pues está muy ligado al significado de este debate. De este vale, entonces fíjense cuántas veces lo que nos pasa y los conflictos que tenemos son una lucha entre el interés general y el interés particular. Que yo estoy anteponiendo mis intereses a los intereses del, del colectivo. Y, y des, demasiadas veces el ego no nos deja ver que lo que yo estoy planteando, como que, que es verdad para todos, solo es verdad para mí. Entonces, muchas veces nos equivocamos en el me cuido y nos olvidamos del cuidado. Entonces, eh, hay, hay dinámicas, por ejemplo, Elinor ronström hablaba de la gestión de los bienes comunes y hablaba de lo importante que es, a la hora de plantear las cosas, identificar si ese planteamiento, esa acción, eh, obedece a un interés general o a un interés particular. Entonces, en una asamblea, a la hora de tomar decisiones, Saber si lo que se está decidiendo obedece al interés particular de alguien o realmente estamos hablando de un interés colectivo. Poder, poder determinar eso bien es, es, es vital. Bueno, eh, pues otras grandes ventajas de la inteligencia es la capacidad de crear, de colaborar, de cuidar, de proteger. Pero también de competir, de destruir, de dominar, de abusar. Y, y luego, aquí el en cuestión, que en la, de la ciencia no, quienes somos de la rama científica, una cosa curiosa de, de los virus es, es que todavía no, no está definido si son seres vivos o no. ¿Vale? O sea, la unidad más básica de la vida, o sea, que ni siquiera se puede determinar si lo es, eh, o sea, hay consenso de si lo es, nos ha puesto todo para casa. Pero nos ha dejado tres ideas claras, yo, yo creo, ¿no? que es la importancia de cuidar al que cuida, ¿Cómo estás si eh, la necesidad de fomentar la cultura del cuidado y la urgencia de aprender a cuidar? Estamos viendo con el tema de las mascarillas, con, con el tema de respetar las distancias, los jóvenes, o sea, tenemos todas patas arriba y esto es la base de una sociedad. ¿no? Vale, entonces hay una vacuna que se puede aplicar desde ya y es el de aprender a cuidar. ¿Vale? Esa sí la tenemos ya, ¿Vale? esa sí es una cosa y un ejercicio que después podemos Vale, entonces, fíjense que en el proyecto vamos a distinguir el cuidado y la protección por un lado y la acción de forzar o abusar, es decir, la violencia por otro. ¿no? La violencia por otro. ¿no? Entonces, ¿sí? eh, hay muchas formas de definir, hay mil definiciones de la violencia, pero básicamente estamos hablando de una intención, acción que genera un, un daño, que genera unas, conse unas consecuencias eh, adversas. Quédense con la palabra abuso, que muchas veces esconde la violencia dentro, dentro de todo lo que significa un abuso. No identificamos como abuso lo que muchas veces, por ejemplo, hace la administración. Tiene todo el poder y simplemente no te atiende. Eso es un abuso, eso, eso también es violencia. Unos padres que no, tienen, que no le dedican tiempo al niño, eso también es el violencia, porque hay una necesidad que no está siendo entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Que la violencia se ha quedado en una palabra que si no genera sangre o moratones no existe. Y la palma renovable es todo un sentir de cuidado, todo un sentir de cuidado del planeta, de la naturaleza y de la, de la, de la gobernanza de una isla para cuidarla más y abusar menos de ella, para reducir otra vez esa, esa violencia que como, está, como no se nombra parece que Que, que desgraciadamente nos, nos están teniendo los hidrovieles aquí todos los años, ¿no? Una desgracia intención? Vale, eh, ¿qué es lo que pasa con la violencia? Que hay veces que ejercemos violencia sin darnos cuenta, ¿vale? Por, normalmente por un proceso aprendido, ¿no? Y es la normalización de la violencia, que es uno de los grandes retos desde el proyecto de acción y Entonces, hay veces que la violencia tiene intención, o sea, hay intención de hacer daño, que suele ser bastante obvio, pero hay veces que es por tu propio bien. No sé si alguien ha leído el libro de Alice Miller, ¿no? una celular muy famosa que decía, por tu propio bien, y a los niños les caían de todas. ¿no? Pero eran aquellas épocas que se empezaba a hablar de que no había que pegar a los niños. ¿no? Y, y claro, ahí los padres... Y las madres estaban queriendo hacer lo mejor para sus hijos, pero como la sociedad había normalizado que pegarles era lo mejor, pues su intención era hacer el bien. Pero la consecuencia que generaba no era ni el bien, es que los niños normalizasen esa la violencia. ¿Qué pasa con un niño cuando le quedas? Que no, aprende, no, aprende, no es que aprenda a, bien, a hacer bien lo que tú querías, sino que aprende que cuando él tenga el poder lo va a poder ejercer. Pero tiene claro que en no ese momento moral. Entonces, aquí te voy a pedir que llegues hasta aquí, pases, pases todo. ¿no? Este es el, el día a día de la violencia. ¿no? Cada seis días muere una mujer de, de violencia machista. El bullying en los colegios, esta es la primera causa de muerte infantil en México, por ejemplo. El eh, la corrupción, a pues estamos de eso. Suicidios, muere diez personas al día eh, por suicidios. El doble con accidentes de tráfico. Bueno. Y un montón de cosas, hasta la alimentación que estaba ahí ¿no? vale O sea, bueno, eh, hay, hay un montón de, de formas de violencia que pasan, de, que pasan desapercibidas y que no les llamamos como tal. ¿no? Entonces, ese es parte del gran reto, de empezar a llamar al abuso, ponerle nombre, visibilizarlo y decir estamos todos en el mismo barco. ¿Qué pasa en los programas televisivos? ¿La prensa amarilla qué es? Es violenta. Eh, los discursos y acciones políticas. O sea, ver el Congreso muchas veces es tristísimo, porque si eso pasase en un colegio le llamaríamos muy Se Están saboteando los unos a los otros todo el rato. Diga lo que diga, siga por él. ¿Vale? Y ese es el ejemplo que queremos dar a, a, a los alumnos. Bueno, pues eso, el colapso sanitario, las... las el, el, el, eh, sobre la sobresaturación del sistema judicial, etcétera, etcétera. Y el gran problema, ¿cuál es? Que como es lo normal. ¿no? Entonces, eh, parte del trabajo eh, y el reto que tenemos de, aprend de aprendiendo a cuidar es que las mentiras no sean una herramienta política. Por ejemplo, que, que, es, que los motes despectivos sean considerados como son, como violencia, los abucheos, lo típico en un partido de baloncesto, ¿no? cuando va a tirar los tiros libres el, el equipo contrario, ¿qué se le hace abuchear? En no, ese no sentido, ninguno, fair play. ¿vale? Todo ese tipo de cosas que la tenemos tremendamente normalizadas no, no aportan nada a la salud de la sociedad. Pues, y como eso, pues el resto del de evento. Vale, eh, ponía ahí el ningüeo. ¿no? Es que muchas veces... Es, es lo que se, es, El neo se llama una pasiva agresión. Te hago daño sin hacer nada. Y esa es una de las, una de las violencias más duras que existen. ¿no? La ley del miedo que se llama. Y en de las niñas es terrorífico, ¿no? Cuando se aíslan de los, de los grupos, etc. ¿no? Pero en las grandes estructuras de poder se da bien mucho. En, las, en la violencia estructural que se llama. La de la administración, la de las empresas. ¿no? Quien tiene el poder máximo simplemente no responde y con eso está aislando y quitando operatividad a la persona. Palabras, gestos, desprecios de o ridiculizaciones pueden hacer tanto daño como el, el, el afilado filo inclusivo. ¿no? Esto es una de las cosas que quien no ha sido víctima de la violencia psicológica difícilmente puede, puede entender el daño brutal que puede hacer el bota a bota de pequeñas acciones que parecen poco pero destruyen a las personas, ¿no? que es el caso del bullying o del, del móvil del, del acoso laboral. Una persona brutalmente competente puede ser totalmente destruida por hechos que son insignificantes, ¿sí? pero son uno detrás de otro semanalmente, cuando nadie ve, etc. Etcétera, etcétera. Y eso revienta a cualquier persona, nadie es eso, Entonces, eso, pues, como es normal, lo, lo toleramos. Pero, ¿qué pasaría si fuésemos capaces de que eso se visibilizase socialmente y, y, y, y lo pudiésemos frenar de repente gente hipercompetente podría tener alas para desarrollar ideas brillantes, grandes proyectos, etc. Etcétera, etcétera. Y todo eso, ese día a día que dices pero si esto estaba claro y era, ¿por qué no ha salido? Bueno, se trata de, de inventar gestionar y, y aportar a eso. Vale, entonces, eh, fíjense cómo antes hablábamos, ¿no? De que esto que íbamos a hablar hoy podía ser tremendamente ¿no? Ahora vamos a hablar de democracia. En el, en el grupo cuidado, sabemos que este es un proyecto constructor de democracia tremendo porque plantea una democracia profunda, es decir, la democracia que es para todas las personas independientemente que, en, en que tengan los mismos ideales o no. Pero ¿qué necesitamos para tener una democracia profunda? Una, una participación relevante, o sea, el formar parte de la democracia. Que deciden por mí, pues la participación es fundamental para que esa democracia profunda exista. Para ello, tiene que haber un clima de colaboración, tiene que haber espacios de confianza, y para que existan espacios de confianza, tiene que haber espacios seguros. ¿Y qué necesitamos, pequeños espacios seguros? Que no exista bien. Pues si queremos democracia, la violencia no puede ser la base del ejercicio político, y en estos momentos. La política se basa en la Ley de la Entonces, Y no hay ningún partido que podamos decir, no, es que lleva la no violencia y la comunicación no violenta al INE. Yeah. Que yo ¿por qué? Porque está normalizado. ¿Sí? Nosotros lo hacen, yo se lo hago y entramos en la, en la espiral de la violencia. Y bueno, pues si queremos construir sociedad y queremos construir democracia, que tenemos que empezar por intentar trabajar la, la no violencia, la no violencia. y el construir una sociedad saludable. Entonces, minimizar la violencia es una emergencia, fomentar el cuidado una prioridad. ¿no? ¿Tenemos una emergencia climática? Sí, pero ¿la emergencia climática qué es? Otro abuso del ser humano sobre la naturaleza. No se trata solo de trabajar la emergencia climática, hay que trabajar en, en la cultura del no abuso. Y el Eh, ahora piensen, ¿cómo cambiaría el deporte, la economía, la sanidad, el medio ambiente, el turismo, la justicia, si esto de la aprender a cuidar cada cada, cada uno de, de estos elementos, la, la cultura, y la democracia, sí. Y ahora la pregunta mía, ¿cuándo fue la última vez que sentiste incomodidad y hasta mal estar en un grupo? Y luego piensen en un grupo de personas donde eh, estén encantadas de estar. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, en la educación, fíjense que el artículo 1 ya habla de la no violencia y la, y la convivencia. Y bueno, la ley canaria tiene. es la convivencia con el con eje de salvación. Vale. Eh, entonces. Ahora, ¿cómo reconoces una familia, una residencia donde llevar a, a tus padres, un local, un grupo, un colegio, un trabajo, un partido político que garantice el cuidado, la protección y la no violencia? ¿Cómo lo reconoces? Yo no sé reconocerlo. Que no existe. ¿Vale? Y porque no hay manera de reconocerlo. Entonces, vemos una necesidad de que exista manera de decir yo quiero a un colegio llevar a, a, a mi hijo a un colegio en el que me garanticen que trabajan esto y que hay medidas de evaluación de que eso es su trabajo. Y quiero ir a un trabajo que sea así y quiero vivir en una sociedad y quiero estar en unos grupos donde eso, donde eso se ve. Imagínense poder, poder usar como criterio: ah, yo estoy en mil asociaciones, asociaciones que cumplan esto. Para poder dar, pues mejor. Vale, y ahí entramos a, imagínense, igual que hablábamos antes de genérico, el medio ambiente y tal, reducir la violencia en las casas, en los trabajos, en la televisión, en Internet, en, en el planeta en, el, en general, en la administración. Vale, y ahora cómo lo hacemos. Yo entiendo que estamos todos por la labor y dice, oye, esto, esto suena bien, pero esto hasta aquí es teoría. Vale, entonces, para nosotros la meta es fomentar la cultura del cuidado. El, el siglo XX ha sido, bueno, hasta el siglo XX ha sido la cultura de la competición y muchas veces el abuso, la ley es más fuerte. Ahora, lo que estamos planteando es que el siglo XXI se radique en, en eso. Entonces, lo que estamos planteando es potenciar la convivencia mediante la concienciación de la sociedad, de la importancia de, la, de, de reconocer y minimizar la violencia, en sus distintas formas ya han visto que la violencia, como se esconde también, no sabemos ni qué está y se está cargando todo el tiempo. Eh, aplicando soluciones que posibiliten la participación, ¿no? esa es otra asignatura no pendiente, de personas y entidades. Vale, entonces aquí hay unos principios básicos. Hablábamos de que el cambio empieza aquí. Hay que ser muy valiente para analizarse a una mente. ¿Vale? Y estar dispuesto a que otra gente te cuestione lo que haces porque lo haces y encima no entender lo que estás diciendo. Entonces, la valentía es, es parte importante. La, la dinámica de colaboración, la sostenibilidad, que ahora trataremos, justicia y el objetivo final, ¿cuál es? El objetivo de la vida, ser feliz día, Que tampoco es tan difícil. <risa> ¿Vale? O sea, que tampoco debería ser tan difícil. El objetivo humano al final es esto. No puedes ser feliz si no generas felicidad. Vale, entonces, eh, ¿para quién? Evidentemente eh, hay, unos, hay unos colectivos que para los que este, este proyecto encaja tremendamente, ¿no? Pues todos los que eh, trabajan con colectivos, que, colectivos o con el propio planeta en su, en su factor vulnerable, pero al final es tan transversal que toda, toca a todos los palos, ¿no? Y lo hablábamos en la, la presentación. Dice, uy, pues es que esto también me resonaba. Claro que te resuena, pero es que es la base de todo, el cuidado. Vale. Luego nada, pues esto a modo de, de matiz, ¿vale? el, el explicarles de dónde viene el logo, ¿no? Pues el, el rojo de la vida de la la Valentía, el, evidentemente el morado del de género, de dignidad, igualdad, de equidad, el, el azul oscuro de la sabiduría, principalmente pensando en las, en las personas mayores... El, el azul, claro, tanto del, del factor de, de planeta, agua, como, como de la inocencia y la infancia, y por último el, el amarillo de la diversidad y sobre todo de, del factor de migración ¿no? y, y cultural. Vale. Entonces, ahora vamos a entrar en el, en el, un poquito más en el cómo. ¿no? Entonces, ¿qué es, lo que queremos, ¿qué es lo que queremos hacer? O sea, lo primero es concienciar enseñar a la gente que hay un problema que se llama violencia y está mucho más extendido de lo que podemos imaginar. ¿Para qué? Para poder identificarla, porque si no somos capaces de qué es lo que está generando malestar, poderle poner un nombre, acotarlo y no dejar que se desarrolle, difícilmente la vamos a hacer. ¿Sí? Luego, por otro lado, empezar a actuar, ¿no? el decir, oye, necesito cuidado, no sé qué está pasando, ¿Vale? pero hay algo que me, hay algo que me incomoda. Y que esa actuación sea en grupo. ¿Por qué cuando hacemos así lo que pedimos es que el grupo reprima Porque parar la violencia desde el individuo es muy, muy difícil. Porque cuando te aplican la violencia es porque alguien ha identificado que lo puede hacer. Claro, o sea, ya estás en una posición de vulnerabilidad. Por eso es tan importante que ante la violencia la respuesta sea en grupo. Es lo que se hace en el bullying. En el bullying el trabajo no es tanto entre víctima y victimario, sino enseñar a niños y a niñas a no permitir determinadas acciones para que el primario no pueda desarrollarlo y se integre en el grupo o sea si por eso se la salía, pero como a nadie le parece bien no, y no le dejan que lo haga y hay mecanismos para identificación y bloqueo no se desarrolla entonces en eso tenemos un abismo no sé, desde, el, desde el colectivo profesional educativo eso es algo que es una tristeza pero al final, ¿qué está? ¿cuál es la última pieza? La prevención para que todo lo demás no sea necesario. ¿sí? Para que ese círculo cada vez sea más pequeño Vale, entonces, por ejemplo, entiende qué estamos haciendo. ¿sí? Entiende, estamos conociendo qué personas eh, están haciendo cosas por los cuidados, qué tipo de proyectos, qué tipo de recursos. ¿sí? Empezar a generar una red. ¿Para qué? Para empezar a conectarlos, porque resulta que la gente... Eh, los animalistas no habían trabajado nunca con, con la gente de sanidad, los de sanidad no habían trabajado con los de género, y de repente empiezan a decir, pues es que estamos todos en el mismo. O sea, el cuidado vuelve a ser la base de todos nuestros trabajos, lo que pasa es que habíamos distinguido colectivos distintos. ¿no? ¿Vale? Empezar a, a construir herramientas conjuntas, el me cuido te cuido cuidamos, es, es esa campaña que nace de, de, de depender. Eh, empezar a comunicar lo que se está haciendo, cómo... Todavía no estamos comunicando mucho acabo de empezar, ¿no? y, y por último, cuidar del proceso, ¿no? que exista una, una evaluación y que exista un aprendizaje de todo lo que se está haciendo. ¿no? Esto es algo que se puede replicar, ¿no? sí. no, planteé, ¿vale? La sostenibilidad, una palabra que se usa con alegría. <risa> vale, entonces, tenemos aquí en el factor económico una crisis económica que está todo el rato volviendo y saludando. Eh, dale, la crisis la crisis ecológica es algo que todos los que estamos en un contexto de la forma renovable la, la tenemos clara y la crisis humanitaria es algo que cada vez que haciéndole la tele la estás viendo desde la hora, ¿no? entonces al final ¿de qué estamos hablando? de de una, de una crisis de valores, de una crisis ética cuidado, nos hemos olvidado de intensamente de repente en 2015 nos llegan los, los ODS, ¿no? y los ODS plantean una cosa, o sea, cogen los tres ejes convencionales de la sostenibilidad y dicen, no, no, y alianzas y cultura de paz. Y encima, estos dos ejes van a tener un solo objetivo, mientras los otros tienen cinco, pedazo de peso, pedazo de peso a estos dos, a estos dos objetivos, ¿no? la alianza y la paz y la justicia. Nosotros, sobre todo en Aprendiendo a Cuidar, ¿en qué estamos trabajando? En el 16 y en el 17. Pero fíjense una cosa: los 17 objetivos de desarrollo sostenible tienen una palabra en común: cuidar. Cuidar el agua, cuidar el medio ambiente, cuidar los trabajos, cuidar a las personas vulnerables. El cuidado los abarca a todos. Y, y claro, así que, o sea, en uno de los análisis que hacíamos en el grupo, decía, la próxima revolución no es de la sostenibilidad, es del cuidar. Porque en el siglo XXI, o aprendemos a cuidar, o en no el siglo XXI para la humanidad. Punto. O sea, desgraciadamente ¿no? va a ser así de drástico, ¿no? Entonces, ¿qué planteamos por ir al cómo, no? Entonces, tenemos ahí el trabajo sobre la violencia y el concepto de las alianzas. Entonces, lo primero es eh, la alianza aprendiendo a cuidar violencia cero lo que estamos pidiendo a personas y entidades es que se sumen a la alianza y decir oye, yo creo en esto, no sé cómo lo vamos a hacer pero por lo menos que quienes estemos empecemos a estar unidos, empecemos a generar alianza, ¿no? Para, para empezar a concienciarnos internamente para empezar a aprender para, para cooperar, para poder dar cuidado y protección a otra gente que lo, que lo necesita y pues, empezar a dar seguridad, ¿no? Entonces desde ya, metiéndose en la web violencia ustedes se pueden dar de alta en la alianza como personas o como comunidades el objetivo que es multiplicar lo que ya está haciendo la, la gente hay un montón de cosas maravillosas que se están haciendo que por estar por no conectarse con otros por no conocerse no, no las estamos aplicando ¿no? Y para nosotros por eso pues, comunicación no, no violenta por favor bueno, son herramientas que queremos que la gente conozca que evidentemente no son nuestras ni, ni tenemos intención de que nada de esto sea nuestro pero sí que lleve lo más rápido posible. Vale, entonces aquí eh, lo que hemos planteado en el proyecto, por entrar un poquito más en el, en el cómo, y por cómo ustedes lo podrían eh, aplicar directamente, planteamos cinco niveles. Un primer nivel, con mi mientras oye, nos dieron una charla el otro día aprendiendo a cuidar, vaya rollo más distinto. Que, los, que sepas que existe tal. Vale, vale. Pues ahí hay hay una, una, un Facebook, hay una página web. ¿sí? La gente nos está mandando vídeos diciendo lo que es para ellos, por qué es eh, importante el, el aprender a cuidar. Desde la Universidad Estatal de, de México, por ejemplo, fue muy curioso, porque fue lanzar el proyecto y ponerse en contacto con nosotros y decir, Oye, eso es una prioridad nacional. La violencia nos está comiendo. O sea, que estamos entrando en violencias de sangre, o sea, no de no las que estábamos hablando las que se están generando para esta, esta parte de comunicar, ¿no? De decir, oye, ¿en qué estamos? Y son herramientas que ustedes pueden divulgar. Paso a la segunda, la de simpatizar, lo que hablábamos de la web, ¿no? O sea, yo me hago simpatizante que no tiene ninguna implicación. O sea, no, no, no supone eh, admitir ningún compromiso, simplemente decir, a mí esto me interesa, me interesa que pase. Pero ya estamos dando un paso más allá que simplemente hablar, decir, oye, ¿sabes que esto existe? ¿no? El nivel 3, bueno, estos son los formularios de, de simpatizante, ¿no? Y bueno, pues ahí lo que estamos haciendo es eh, poner los logos de las distintas entidades para que quien quiera, pueda picar y vea quién está y no deja de ser una promoción de, de las entidades que existen. ¿eh? Eh, luego está el nivel 3, el de conciencia o sea, es decir, hay un aprendizaje y tú empiezas a participar en su difusión. aquí por ejemplo hemos generado esta, esta herramienta que es el, el manifiesto de convivencia en el que es uno de los talleres que haremos esta tarde en el que definimos unas acciones de cuidado y definimos unas, unas acciones de, de violencia normalmente la violencia estamos como típico, asesinar violar, golpear el chantajear, gritar. Estas son las que consideramos violencia y fíjense, por el Entonces, esta herramienta lo que plantea es que en cualquier espacio físico visibilicemos que hay un tipo de acciones que en ese espacio no se permiten. Y sin embargo, tienen una contrapartida en la que sí se fomentan sea el agradecer, el saludar, el apoyar, el impulsar, el, el premiar. O sea, hay un montón de acciones que las hacemos inconscientemente pero que no las estamos trabajando desde el de, de, de plano consciente o sea el saludo por ejemplo es algo que hacemos por norma pero no somos conscientes de que cuando saludamos cuando agradecemos, cuando nos despedimos estamos cuidando a la otra parte entonces se trata de darle mucha fuerza a un montón de acciones que hacemos por, por compromiso por educación, por cortesía pero que realmente si se reforzasen podríamos tener la sociedad más y sin embargo hay un montón de acciones que las estamos permitiendo y no somos cuenta de que están en nuestro día a día están en nuestras organizaciones y están toxificando las organizaciones que hablábamos antes ¿eh? el ninguneo, el, el, el control el desprecio las desvalorizaciones no Resulta que hay una persona hiper eficaz que nadie valor quiere valorar su trabajo ¿por qué? porque por el coste dinero ¿no? eso también es bien. Entonces, bueno, pues la verdad que a mí me ha resultado gracioso ver esto, por ejemplo, en neveras de casas, ¿no? Y que sea una herramienta de gestión familiar, ¿no? O sea, en esta casa, esto no se permite, y esto sí si no se permite y se contribuye. ¿no? Y cada vez que pasa esto, eh, por ahí no. Una prueba de Entonces, pues, la dinámica de esta tarde consiste en construir esto, pues, un poquito más personalizado de la, de la organización que la ¿no? Y esto es pues algo que puede construir cada una de las. Las organizaciones y, y son unos acuerdos mínimos de qué es para nosotros, cuáles son para nosotros los Pero esto fíjense que no hay en las organizaciones, que sería la, la base del protocolo de, de que esa sería la siguiente, la siguiente acción. ¿no? Que existan unos acuerdos de cuidado, que existan unas acciones de protección, protección. que las organizaciones tengan unas, unos acuerdos en los cuales basarse para poder eh, garantizar el cuidado y bloquear la, la violencia, ¿no? Esto, por ley, lo deberían de tener todas las organizaciones. No hay prácticamente ninguna que la tenga. ¿Sí? Los, los riesgos psicosociales, eso es algo que está puesto por ahí en la ley. Pero que las organizaciones no se saben lo que es. ¿Sí? Y por ley deberían aplicarse. Como, igual que el, el, el, la higiene postural o, o todas otras cosas que sí que si se hace más, más trabajo con ella, pero con esta no es nada. Entonces, hasta aquí, todo esto podría ser compromisos de papel. O sea, yo, cualquiera llega hasta aquí, yo tengo un protocolo tremendo, da, da, bueno, fabuloso, soy Mercadona, tengo el protocolo de riesgos psicosociales mejores de toda España. Ya está, ya cumplo. Claro, Para, para eso es el nivel 5. O sea, perdón, eh, hago si puedo con el 4, nosotros por ejemplo aquí lo que hemos hecho con, hacerlos, con, con una colaboración que hicimos con técnicos de integración social fue definir estos 10 reglas de oro para la convivencia que sería por así decirlo el protocolo de mínimos para trabajar en cualquier organización el, el tener una actitud de cuidar lo primero el tener una disposición de aprender el aprender a comunicarme aquí está la comunicación muy lenta Muchas veces es como lo digo, no lo que digo. En poner límites, la actitud de solucionar, intentarlo, intentarlo hacer y si no, buscar ayuda imparcial. Que no, triangular. Es decir, voy a buscar apoyos para me el otro. ¿Vale? Eso, el, el rumor, el, la triangulación está a la, a la orden del día y yo muchas veces me tengo que pagar a mi mismo ¿no? porque el otro. Porque lo tanto pero has hablado con él. Entonces, ¿para qué hablas conmigo? Si no lo has intentado hablar con ¿Cuántas veces hacemos eso? No hablar con la persona que tenemos el problema, hablar con otros para reforzarle y poderle. Claro, evidentemente tiene que haber una salud grupal para que esa negociación se dé, ¿sí? pues si no estamos en, en donde viene. Distinguir ¿sí? lo de los dos icebergs, aprender a distinguir lo que es violencia y lo que es, y lo que es cuidado. Y luego posicionarnos en grupo, o sea, cuando, tener un grupo lo suficientemente maravilloso para cuando algo pasa, pues, no, y todo el grupo lo pare, ¿no? Ese sería el gran reto, imagínense, conseguir, conseguir eso. Eh, evitar acciones violentas y, eh, fíjense esto, pedir perdón cuando eh, no he podido evitar alguna, compensando el daño generado. ¿Por qué? Porque la violencia parte de nuestros cerebros más primitivos y es automática. Entonces, hay veces que no se puede controlar. Si la asustas una, una palabra, un tal, ¿cuál? ¿por qué? Porque es tu cerebro más primitivo que está respondiendo. Bien, el cerebro consciente llega más tarde. Y, y, y, y que encima, si no somos conscientes, ni llega. Entonces, claro, hay unos, hay unos procesos que hay que conocer que se dan, que si no trabajamos más la consciencia, pues el, el cerebro positivo es el que manda. Y actuar, ¿no? No, ¿no? no ser testigos mudos. Porque cuántas veces vemos que el abuso se está dando y como no sabemos actuar, no intercedemos en favor de la, de la víctima, ¿no? Y cuando el abuso se da, lo típico, no, no, yo soy neutral, no. Desde el momento que tú eres neutral ya le estás favoreciendo al abusador. Esa es, es la ley de la balanza. ¿Mm? Y estás revictimizando a la víctima. A nada que te pongas un poquito del lado de la víctima, ya estás haciendo un montón. A nada que digas, eh, ¿qué pasa? Aquí? ¿Mm? Y que frenes el abuso ya estás haciendo un montón. Y eso, a día que seamos capaces como sociedad, empezar a dar esos pequeños pasos, van a cambiar muchísimo cosas. Y luego, por último, pedir ayuda, ¿no? Y, y la ayuda profesional. O sea, hay profesionales de la facilitación, de la psicología, de un montón de, de participación que saben, vamos, de estas cosas, una barbaridad. Y, y yo, por ejemplo, ya estoy en una dinámica en la que solo participo en grupos que estén facilitados. Que hay una facilitación experta que se encarga de cuidar al grupo. Porque si no, al final estamos pegándolo con menudencias con, con y somos incapaces de hacer nada, pues si el grupo, el grupo nos ayuda. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, esos serían unos acuerdos de mínimos que ustedes podrían utilizar y podrían evolucionar. ¿no? cosa ya bien, es intentar dar herramientas para que se pueda avanzar. Y fíjense al nivel 5. Está muy bien lo que dices, pero ¿cómo lo garantizas? ¿Vale? El objetivo nuestro, a unos años vista, es que haya colectivos, o que haya entidades que sean capaces de certificar que los protocolos existen, se utilizan y funcionan. Vale, que, un, que tú llevas a un colegio a tu hijo y sabes que hay unos protocolos y hay una entidad externa, no lo que dice el colegio, que te está garantizando que eso funcione. Que el cuidado es, es una opción y eso en todo. Bueno, entonces, fíjense que esto es un, un reto a años vista. ¿Cuál ha sido nuestra sorpresa? Que nada más presentarnos hemos conocido a quien ha hecho el protocolo de Mercadona, del Cruz rojo de no sé qué, y dice, por fin, llevamos 20 años intentando predicar para que esto sea así. ¿Vale? Y Sí, nosotros lo llevamos haciendo, pero no ha calado en la sociedad. Eh, entonces, eso, sí, ¿te imaginas poder valorizar espacios de convivencia motivadores y seguros? Eh, estamos ya, hay 20 que más, más o menos cuando hemos empezado. Este, hay 10 minutitos más. ¿Cómo van ustedes de ahora? ¿Sí? Por, por también el tiempo. ¿no? Esto es lo que le decíamos antes, ¿no? Este es un proyecto de vida. Este es un proyecto que no es, ah, me meto y... No, o sea, ¿estás en la actitud de aprender a vida? ¿O no, no es en la actitud de aprender a vida. No, pues, las personas que estamos aquí sabemos que es un, es un camino largo por recorrer. No sabemos a dónde nos llevará. Pero es que es la única manera que vemos de realmente construir sociedad, construir sostenibilidad y construir pues, que... futuro. Bueno, es una utopía. Para nosotros este gráfico es especialmente importante, ¿vale? eh, Esto es lo que se llama la ventana de Overton. Fíjense, abolir la esclavitud en, en el año 500 era impensable. Lo mismo que el voto femenino en el 1800 o que la violencia cero en, en plena dictadura. Impensable. Bueno, no, no solo impensable, sino que se suponía la cabeza. ¿Qué pasa? En el 1600 era extremo radical, ya había la gente que lo planteaba, en el caso de la aburrida el voto femenino, 100 años después de, de, de que se empezase a plantear, y, y la violencia cero con todo el movimiento hippie y demás, pues de repente fue, fue una cosa del, de que se convirtió en, en un gran fenómeno. Pero era de, de, una, de una gente, un, un colectivo, una, una, una edades. ¿no? ¿Qué es lo que pasa? En el 1800 ya la, la esclavitud empezaba a ser aceptable, igual que en 1933 en votos femeninos, porque en estos momentos hablar de violencia tiene muchísimo encaje en todo lo que está pasando. Esto se llama el fenómeno de la ventana de Oberton y es como las ideas se convierten en con política. Entonces, fíjense que aquí vamos 500, 1600, 800, 1870. Ya, a Bolivia en 1870 había grandes movimientos para que eso fuese una realidad, igual que en el 77 el, el voto femenino, oh. o esperemos que en el, en el 2022 en, una, unas políticas de, de violencia femenina. No? Eh. Fíjense en qué poco tiempo ya lo que se ha, se ha pasado de aceptable, ha pasado a sensato, pasa a popular y pasa a políticas públicas. ¿La idea cuál es? Que la violencia cero sea en políticas públicas, que esté recogida en la ley, pues todo esto que hemos hablado, esté recogido en la ley, la necesidad de que existan eh, protocolos, la necesidad de que esos protocolos estén garantizados y estén, y estén auditados, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro objetivo es, a cinco años vista, que esto se convierta. Y bueno, pues... pues mira, mira, sí. <risa> y y, mirad, nuestra sor sorpresa con esto fue que lo estábamos planteando y al de poco se incorporó al a grupo, al grupo cero, eh, María José Santa no sé si la conocen, que fue senadora por Cuenca, que ella es jurista y dijo, es que esto es la base de toda la política que yo he conocido. ¿No? Y ella, que, que ha estado en el Senado, que no sé cómo son las tripas, de este país han dicho, esto tenemos que conseguirlo con sí. Entonces, claro, imagínense lo que es empezar a tener gente en el equipo con este nivel de desarrollo de lo que son los profesores y entendiéndolo en su propia historia lo que esto puede suponer. Entonces, bueno, pues estamos... Esto evidentemente no les pedimos que participen en todo esto, se quedaremos un poquito más. Pero, pero lo que sí queremos que vean es que estamos planteando cosas que queremos que sean una realidad porque las tenemos claras, o sea, no, no vamos a acabar con el cambio climático, pero igual a la violencia la podemos poner un poquito más de, de, de cote. Bueno, pues, entonces, esto es un proyecto que, que vale para cualquier sitio, o sea, no, no tiene fronteras, lo llama llamativo es que empezó en, en Telde y la siguiente llamada, fue pues de México como les decía, ¿no? o sea, de, de la, sobre la marcha dio, dio un salto ahí y, y, y luego ha habido otros y, y fíjense, fíjense la palma también, como era sensible a decir, sí, sí, que nosotros queremos cuidar la isla no sabemos cómo, vamos a empezar por lo renovable pero realmente queremos cuidarlo todo, o sea, eso, eso no, hay, no, hay, ¿no? entonces nada, pues está, hay, una, hay una frase que a mí personalmente me encanta, que es el mundo cambia con tu ejemplo, no con tu opinión este es un, un proyecto para intentar hacerlo desde el individuo, y, y me hace gracia porque cuanto más te metes en esto, más te das cuenta que no tienes ni idea. ¿no? Y me dices, pues, esto ya he dicho no sé qué, y he no sé cómo, pero, pero bueno, ahí está, ahí está el ejercicio personal. ¿no? Y, y nada, pues aquí insistir en esta idea. ¿no? Yo no tengo la intención de cambiar a otras personas, lo bastante tengo yo con, con el ejercicio personal que tengo para hacer. Lo que sí es cierto es que este proyecto me ha permitido conectar con una gente de una calidad increíble, porque lo que hace es filtrar a gente que vale su personal. Y eso sí les digo desde ya. ¿no? O sea, eso es algo que no, no lo esperaba, pero que ha sido alucinante. Y no es casualidad que yo vine aquí de mano de Alfonso, una persona que, que, que aprecio, en la que enseguida hubo una conexión. ¿qué, qué persona lo ¿no? mismo ha pasado con Nuria, etcétera, etcétera ¿no? gente que ha ido conectando que dices, wow, puede caer entonces, bueno yo ahora les, les lanzo esta pregunta, ¿no? ¿qué voy a hacer por, por cuidar qué van a hacer ustedes en los próximos 5 minutos en los próximos 5 días en los próximos 5 meses y en los próximos años Les mando el reto para que esto lo interioricen en, en, en el día a día. Y bueno, pues hasta aquí lo que teníamos para, para introducir un poquito qué es lo que estamos haciendo, por qué, por dónde queremos llegar, que hay mucho por hacer, hay muchísima más ignorancia. Pero bueno, pues estamos intentando rodearnos de gente y de, y de colectivos que sean sensibles a, a todo esto. Y, y bueno, pues darle las gracias a la Roma Renovable por, por acogernos, porque claro, nos sentimos que, que el fin es exactamente el que, el que está